Entonces, en la clase pasada hicimos una visión introductoria, eh, bien general, ya, acerca de los tópicos que vamos a tratar en lo que es renal. Ya. Entonces, ahora vamos a empezar a profundizar cada uno de esos tópicos que vimos así, de manera bien general, en, en, en esa clase introductoria. Entonces, en particular, el día de hoy. Vamos a ver eh, eh, la más en detalle porque solamente mencionamos eh, algunas partes de las nefronas. Eh, o sea, las partes de las nefronas, pero no entramos en detalle el funcionamiento. Vamos a, pero ahora nos vamos a centrar en, en la parte que tiene que ver con la filtración eh, glomerular ¿ya? Eh, y, el, y todo el proceso que ocurre ahí a nivel de las membranas del glomerula. Eh, nuevamente, eh, recomendaciones de lectura. Esto ya se refiere más específicamente al capítulo 32 del Bernal Levy. Y por supuesto, eh, tenemos nuestra selección de videos YouTube que, que son específicos para este tópico. Y, y como son videos relativamente cortos, les recomiendo que siempre los vean. Están en inglés, pero uno puede poner los subtítulos en español. Bueno, entonces eh, vamos a ver solamente esta parte de la, de la nefrona, que es la parte inicial, que eh, es eh, está compuesto fundamentalmente de dos estructuras, que es el glomérulo más la cápsula de Bowman. Recordemos que el, el glomérulo eh, en realidad, en realidad es, una, es una arteriola que entra la cápsula de Bowman y este es como un corte eh, transversal, pasa la sangre y, y se distribuye la sangre en muchos capilares eh, muy pequeños. ¿no? Y la sangre es filtrada a través de las paredes del glomérulo, que tienen una eh, composición bien particular que la vamos a ver el día de hoy. Pues a partir de, de la sangre se produce lo que se llama el filtrado glomerular o también se le llama el ultrafiltrado glomerular que es el que posteriormente eh, a sustancia de desecho a, algunos electrolitos pasan a través de acá y después son recuperados eh, o en, en, principalmente en, en, la, en la primera parte del, de los túbulos que eh, siguen a continuación algunos son recuperados y más adelante inclusive hay excreción eh, en este líquido para transformarse finalmente en la orina. Entonces aquí tenemos una fotografía eh, de microscopía electrónica con lo que se llama pseudocolor. ¿ya? En realidad la fotografía de microscopía electrónica es en blanco y negro. Y <coughs> eh, que podemos ver que eh, aquí no se nota muy bien, pero puede ser este, eh, a ver, ¿dónde están mis cursores? Ahí está. Ya, de Este podría ser como una artiola aferente, o esta otra que está aquí, no sé cuál es cuál, eh, podría ser eh, la grande que llegue, se bifurca, en esta maraña, en este como especie de ovillo de lana, de capilares de, eh, en el glúmerulo. Pero esos capilares tienen características bien particulares. ¿ya? Estos capilares eh, están llenos de hoyos eh, y eso es lo que permite que el, el, el plasma y los elementos que están disueltos en, en el plasma puedan pasar de la sangre a la cápsula de Bowman. Es lo que se llama eh, en otros términos, en términos como eh, epitelio de tipo fenestrado. ¿ya? Fenestra viene del latín que significa ventana. ¿ya? Y Estos capilares, y esto es una vista bien cerca, eh, cercana, están rodeadas de estas células que se llaman positos, que eh, eh, forman parte del sistema de filtrado del de plasma que pasa a través de estas fenestras. Y eso es lo que vamos a ver un poco en detalle ahora. Aquí eh, está nuevamente una microscopía electrónica en pseudocolor. Esta es una microscopía electrónica como se ve eh, en realidad. ¿no? Eh, esto es como se vería, eh, como dice aquí la leyenda, es como uno lo vería desde la cápsula de Bowman, el capilar cubierto de estos ositos, y que tienen múltiples bifurcaciones aquí, que vamos a ver en detalle en la composición. Entonces, acá el, la estructura de los prositos, que se tienen como especie de manos por sobre los capilares, genera estas hendiduras, ¿ya? que son las hendiduras donde ocurre el filtrado. Recordemos, y lo vamos a ver en un esquema más adelante, que. Por abajo de esta estructura de, que está siendo envuelta por el podocito, este capilar, los capilares tienen hoyos. Y a través de esos hoyos pasa el plasma, y, pero tiene que pasar por estas zonas que son las hendiduras, la cual tiene una cierta composición que determina un, un, la, una, un filtrado selectivo del plasma. Ahora, esta es una mirada, sino metiéndonos adentro del capilar. ¿Ya? Está, eh, obviamente desde aquí no se ven los podocitos, pero aquí pueden ver las fenestras, son eh, estas perforaciones que tiene el capilar. Como pueden imaginarse, si vemos, lo comparamos con la, eh, con la fotografía anterior, no todas esas fenestras están expuestas hacia la cápsula de Bowman, porque ahí están los cuerpos de los podocitos, que hacen, o las prolongaciones perdón de los podocitos, están acá y solamente aquellas fenestras que pasan por esta zona llamada hendidura tienen la opción de que el filtrado de que sale por ahí pase efectivamente eh, de esa zona hacia la cápsula de Bowman. Aquí tienen que hacer un poco de imaginería 3D. ¿ya? Ahora, eh, ¿qué tan grandes son esos, eh, esos orificios? Son eh, un orificio bastante pequeño. Eh, que, bueno, aquí está puesto en Armstrong, 700 Armstrong. Eso es como. Eh, si, lo de, si lo redondeamos a 1000 Armstrong, sería como 0.01 micras, más o menos. ¿Ya? No son bastante pequeños. Y esto sería como un corte transversal ¿ya? De, del, del glomérulo de la zona del capilar. Y aquí pueden ver dónde están las flechas, precisamente esta, eh, esta zona eh, de, de, de, pequeños, eh, eh, de pequeñas fenestraciones, de pequeñas ventanas que eh, hacen que el plasma pueda salir aquí del capilar hacia la zona, y aquí arriba está montado sobre esto, el pocito. El, el Ahora, eh, resulta que esta, esta estructura de filtrado o de poros muy pequeños trata de ser imitado por las máquinas de diálisis. ¿Ya? Entonces, aquí tienen eh, un... Eh, las máquinas de diálisis son principalmente una estructura que es una membrana de diálisis, que es la parte como fundamental, por donde puede circular eh, eh, sangre. ¿ya? Entonces, la sangre tiene que, en realidad, no pasa totalmente, este esquema no es, no es muy preciso ya, eh, no, no pasa, digamos, todo de una vez, sino que es con una membrana que está, lo que hace exponer la, la sangre, y esa membrana tiene... Eh, muchos como túbulos, como este, donde pasa la sangre. Si se fijan acá en la, la, en la parte exterior de este túbulo, tiene porosidades. Y eso sería como el equivalente a las fenestras de. Eh, de la, eh, que están presentes en los capilares del glomérulo. Ahora. Eh, hay una gran diferencia, por eso hice hincapié hace, eh, hace, un, hace unos minutos acerca del tamaño. Entonces aquí, a ver dónde estoy, Aquí dice el dato, son de alrededor de, de... Si redondeamos a mil, son como ser como un micra, o si lo quieren en nanómetro, son como 100 nanómetros ¿ya? De, de, de, di, de diámetro. Pero si ustedes se fijan acá... Eh, si utilizamos esta escala que hay acá, que son 100 micras, eh, ya dijimos que era 01 micra más o menos, el tamaño de la fenestra. Y si eso, eh, si eso fuera, esa raya que hay ahí son eh, 100 micras, eh, no sé, 10 micras, un, un pedacito súper chico, que sería más o menos hacia el ojo, si. Se ven por aquí como que cada poro... A ver, voy a sacar mi cámara que a mí me molesta aquí. en esos poros que por ahí, así a, a ojo de... Utilizando esta escala son como 10 micras, ¿ya? Más o menos. Y eso ya es 10 veces más grande que lo que habíamos visto de las fenestras. Entonces, eh, ¿por qué no se hace más chico? Seguramente y aquí estoy especulando, que si se hace más chico el poro, la presión que tiene que aguantar eh, este filtro es más grande, y es muy probable que por ser un material poroso a su vez, se puedan producir eh, desprendimientos de esto, y encha el plasma trozos de esta membrana. ¿ya? Así que trato de imaginarme la razón técnica, ya no acá no fabricamos estas cosas, así que no tengo a quién preguntarle, pero me imagino que, el, que la razón técnica porque el poro no se aproxima al tamaño de un poro real de una fenestra tiene que ver un poco con la integridad de esta membrana. ¿ya? Eh, porque recordemos que aquí está la presión eh, arterial de por medio y puesta en el contexto de nanoescala como esto, eh, son presiones bastante grandes. Entonces, yo creo que desde el punto de vista técnico, el someter a estas estructuras, a esas presiones tan grandes, puede eh, generar un poco de inestabilidad estructural y se pueden desprender todos de esto. Así que, en realidad, eh, la, eh, estos hoyos son bastante grandes comparados con nuestro riñón. Ahora, eso genera ciertos problemas para la gente que conoce personas que se que se dializan, ¿ya? El, el, el problema principal de este tipo de poros tan grande es que hay la chance de que por ahí se meta uno que otro glóbulo rojo, ¿ya? Y eso genera una cierta, una cierta eh, hemólisis, ¿ya? Eh, de hecho, hay al, eh, algunas personas que tienen eh, exceso de coagulación sanguínea, por ejemplo. Eh, se le se le inyecta heparina que es un anticoagulante ahora el, durante mucho tiempo en, y bueno yo creo que si ustedes conversan con alguien que se dializa hay algunas eh, eh, eh, centros de diálisis que usan el criterio que yo llamo criterio de la vulcanización ¿qué significa esto? que eh, cuando la gente se dializa le echan heparina. ¿ya? Heparina que obviamente no queda en la máquina, sino que se pasa al organismo también. Eh, y eso es para hacer durar más el filtro. ¿ya? Ahora, eso no sé, ¿eh? no es eh, puede ser medio inocuo, pero si, si una persona, por ejemplo, eh, tiene una frecuencia de diálisis más o menos alta, es decir, habitualmente la gente que tiene frecuencia alta de diálisis día por medio, ¿ya? No es todos los días, pero es día por medio, cuando ya hay falla renal eh, total. Eh, eso, ¿qué pasa si esa persona el día que no tiene diálisis tiene algún problema, alguna herida, por ejemplo? ¿Ya? Se, se corta por ahí. Bueno, resulta que todavía va a tener heparina circulante, ¿ya? Así que no sería muy bueno que esta heparina al estilo vulcanización, aunque se echó en el centro de diálisis para limpiar el filtro que dure más, eh, ande circulando por ahí. ¿Ya? Así que eh, eh, eso es una práctica que no es muy buena en realidad desde el punto de vista fisiológico. ¿ya? Pero yo he sabido de que algunos centros de diálisis lo han hecho. Pero con el pero no es no mucho el tema del paciente de por medio de hay que tener ojo, sino que viene como el criterio de hacer durar estas membranas. Y bueno, y el, el, el problema para la gente es que se dializa, que genera efectivamente una hemólisis, eh, porque los poros son grandes y hay una cierta chance de que pueda quedar atascado un glóbulo rojo. En, en esta membrana y se ha destruido o sea que, que como taponeado y, y producto de una acción mecánica en conjunto con la presión se ha destruido ese glóbulo entonces hay un cierto nivel de hemólisis ¿ya? así que la, eh, la diálisis artificial en términos de lo que es eh, comparado con el riñón no es tan eficiente por estos problemas de tipo mecánico que yo les he, he dicho ¿ya? Um, pero hasta aquí, digamos, y, y es por eso que existe como el concepto de que la diálisis eh, imita lo del riñón y como la diálisis es un proceso filtrado, queda como en la sensación de que el proceso de filtración renal es solamente eso, filtrar. Pero como ya habíamos discutido en la clase pasada, eh, más que eso. Entonces ahora vamos a ir viendo de a poco a qué se refiere eso. Bueno, y esto es una, un, un dibujo este del, del libro, el Bernan Levy, que explica, mu, explica mucho más en detalle eh, eh, la estructura total de la filtración, que no es simplemente el hoyo. Acá está abajo eh, las la, la célula que fueron parte de los capilares, con su respectivo epitelio fenestrado. ¿ya? Sobre eso hay una membrana. Que tiene ciertas propiedades también de, de, de filtrado. ¿ya? Por eso decimos que hay una especie de barrera de esta filtración. Recordemos que por acá arriba está el lumen de la cápsula de Bowman, ¿ya? el podocito, el que está en contacto con la, el lumen de la cápsula de Bowman, no el capilar. Entonces tenemos que esta barrera de filtración entonces estaría compuesta por este endotelio la membrana, hay una membrana sobre eso, y los procesos eh, de los eh, ositos, los que forman estas llamadas hendiduras, que las vimos en una foto hace unos minutos. Entonces lo interesante de esto es que aquí hay una serie de proteínas que forman una especie de malla, o sea, una, una segunda capa de filtrado, y como ustedes saben, las proteínas tienen ciertas propiedades, ¿ya? ciertas propiedades de... De, en general las proteínas tienden a tener carga positiva, pero negativa. ¿no? Eso ya lo habíamos discutido cuando, eh, cuando habíamos visto el sistema nervioso y vimos por qué, por qué eh, hay carga negativa al interior de la célula. Y eso es principal, principalmente se debe a que las proteínas en general generan una carga negativa. Entonces, esta carga negativa de estas múltiples proteínas que conforman eh, esta hendidura generada por el, el podocito también generan propiedades de filtración. ¿ya? Obviamente si eh, aquí a través de este epitelio fenestrado y, y esta membrana llegan a pasar algunas proteínas y tienen carga negativa, van a tender como a ser eh, rechazadas electrostáticamente por esta membrana. Así que, eh, eh, esta, esta, este conjunto, esta rejilla de proteínas que hay acá, tiene una función también en la, en la filtración del plasma, o de este ultrafiltrado en realidad, que, que viene desde eh, el capilar hacia la cápsula de goma. Bueno, y hay eh, algunas enfermedades que, que afectan, a distintas partes del glomérulo y que generan algunas condiciones. Eso ya habíamos mencionado en la clase pasada, pero por ejemplo, la, la proteinuria, que es que a través de todo este sistema puedan pasar membranas, o sea, perdón, puedan pasar proteínas, eh, eh, se debe a ciertas afecciones que afectan todo este sistema de filtración. Entonces, por ejemplo,. Eh, si hay algunas mutaciones de genes, eh, eh, de estos genes que están mencionados aquí, que son las proteínas que forman esta, esta membrana, o este diafragma, como dice en el texto, eh, si hay alguna mutación en eso, puede afectar eh, las propiedades eh, de filtrado de esta membrana, ¿ya? de esta malla que hay acá, y eso puede permitir que pase proteína, y ese... Y, ese, y esa condición se llama proteinuria que puede eh, ser parte de, de este síndrome eh, nefrótico. ¿ya? Van a haber varias causas que eh, produzcan este síndrome nefrótico, ¿ya? por eso se llama síndrome y no enfermedad nefrótica, digamos como una característica general. Y la proteinuria se debe a las modificaciones que hay en, en esta membrana eh, de filtrado y muchas de ellas eh, tienen que ver, por ejemplo, con mutaciones en esas proteínas. Al, algunas de las mutaciones de esas proteínas puede generar esta situación de proteinuria, es decir, que pasa proteína que no debería pasar en condiciones normales, normales hacia la cápsula de Bowman. Entonces, algunas características de este síndrome nefrótico... De esto, bueno, en curso de fisiología, pero también hagamos algunos comentarios de tipo clínico, ¿ya? Y eh, algunas características son que puede haber una, una hinchazón grave, ¿ya? Eh, un edema, ¿ya? Eh, a nivel clínico, eh, puede haber un aumento de peso debido a la retención de líquido, ¿ya? Cambia las propiedades osmóticas del plasma con esto y también eh, orina con espuma, porque eh, recordemos que eh, para que se genere espuma, o sea, si ustedes quieren tomarse un buen eh, un buen eh, capuchino por ejemplo, café capuchino la espuma que se genera es producto de las proteínas que están presentes en la leche, de la misma manera, si, si hay eh, espuma en la orina es un indicador de que hay un síndrome nefrótico, que están pasando proteínas del plasma hacia la orina. ¿Sí? Otra parte que es importante, que no la vamos a tratar eh, en esta clase, sino en alguna clase más adelante, eh, tiene que ver con eh, otras estructuras que están presentes en el glomérulo, particularmente uno que se llama el aparato juxtaglomerulo eh, merular que Juxta quiere decir al, al lado de, que se, comporte, se compone de varias proteínas bien particulares, como son la mácula densa, aquí estas células que se llaman la mácula densa, células mesangiales, extracromelulares que están con la sigla CME, aquí en un poco esta es la arteriola aferente, esta es la arteriola eferente, es un corte transversal y estos son los distintos tipos de capilares que hay acá. Y principalmente, eh, la función, una de las funciones que tiene este sistema o aparato eh, eh, glomerular tiene que ver con producción de hormonas, ¿ya? De renina, angiotensina, y que tiene, eso tiene que ver con la regulación de la presión arterial, que es un tópico que lo vamos a ver... En, en una siguiente clase, ya, pero aquí solamente estamos presentando esto como otra parte más del componente de los eh, glomérulos que va a ser importante en, en una siguiente clase. Entonces, eh, vamos a ver un poco más en detalle eh, el, este proceso de generación de este filtrado glomerular, ya, que también se le llama ultrafiltrado plasmático. Y la característica principal es que carece de elementos celulares y básicamente carece de proteína o tiene muy pocas proteínas, ¿ya? Y que cuando ten, tenemos un exceso de proteínas o hay presencia de elementos celulares como... Eh, una tensión roja de la orina que implica que hay cierta destrucción de glóbulos rojos, significan ambas condiciones, una hematuria, perdón, eh, amb, ambas condiciones i, implica que hay una cierta malfunción del proceso el proceso de filtrado. Así que en, gen, en general eh, no pasan o pasan muy pocas proteínas ¿no? y, y prácticamente no hay elementos celulares, es decir, células de la sangre que estén pasando... Hacia, por el filtrado, o sea, por este sistema de filtración que hemos visto para conformar el filtrado glomerular. Y aquí hay fuerzas eh, que determinan eh, cómo pasa el plasma a través de este filtrado y esas eh, fuerzas fueron descritas por un fisiólogo hace muchos años atrás que se llama el señor Starling por eso se le llaman las fuerzas de Starling ¿no? Y vamos a ver un poco cómo se determinan estas fuerzas a través de la membrana, de las membranas que hay para hacer el filtrado. Ahora, eh, ¿cuáles son las características que tiene este, eh, ahora hablando como filtrado en general, toda esta estructura que filtra, eh, eh, hay dos cosas importantes que yo la, ya las mencioné, que uno es el tamaño de las partículas, tamaños, eh, partículas que sean de un tamaño muy grande no pasan. Entonces, por ejemplo, vimos que en términos de Armstrong, eh, el tamaño de la fenestra era como de 700 Armstrong, dijimos, pero fíjense que eso eh, eh, no solamente depende del tamaño, sino que la carga eléctrica. Entonces, este es un experimento que muestra que eh, eh, las sustancias mientras eh, más eh, carga eh, negativa tengan sea que hay un, un, hay eh, un azúcar que el extra me parece sí eh, que es un experimento de, de cargarlo eléctricamente mientras más cargado negativamente eh, tiende a filtrar eh, filtrar menos. O sea, hacia acá es mayor filtrado, hacia acá es menor filtrado. Y si yo tengo algo pegado positivamente, como esto, eh, tiene este, una cierta filtración acá, mediana, eh, pero eh, medida eh, que aumentamos el tamaño de, de, esta, uh, de, de esta molécula que estamos haciendo un test para a ver si pasa la membrana, se filtra menos. Pero si sí, eh, la, la sustancia tiene una carga, es un cation, es decir, tiene más carga eh, eh, positiva, va a tender a, a, a entrar, pero hasta un cierto límite de tamaño. ¿ya? Entonces, eso tiene un poco sentido con lo que conversamos, como tenemos proteínas, aquellas que tengan más carga positiva, eh, negativa, ya van a tener menos capacidad de pasar que aquellos que tengan más pega positiva. ¿ya? Y esto se puede ver experimentalmente con este gráfico. Y también va a depender del tamaño de la, de la molécula. Ah. Y bueno, dependiendo también de la naturaleza de la molécula, es. Eh, eh, eh, y la, el, tamaño, perdón, el, el tamaño que tenga, eh, al igual que en el experimento anterior, hay ciertas capacidades de ser filtrada. Entonces, por ejemplo, aquí el, el agua, que es una molécula chica, pero que tiene carga, ¿ya? peso molecular 18, en general tiene una alta filtrabilidad, lo mismo que la, el, el sodio, la, la glucosa también, debe pasar a través de eso pero hay mecanismos para capturar la glucosa. Ya, la inolina también, que es una sustancia que utiliza, se utiliza, que no es metabolizada, así que se utiliza para testear la función renal también. Eh, también tiene una alta filtrabilidad. Pero aquí tenemos proteínas, mioglobina y la albúmina, que son grandes, ¿ya? Eh, y tienden a tener muy poca filtrabilidad, a través del epitelio de los capilares que conforman el sistema de filtración. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que están presentes y que determinan qué tanto, eh, qué tanto está pasando a través de, la, eh, de esta membrana o este sistema de filtro? Esta es una caricatura, muestra que, digamos, aquí no está señalizado, pero aquí debería haber una flecha, digamos, la arteriola aferente, que es por donde llega la sangre, y una flecha acá por donde sale, que sería la arteriola eferente. Y hay varias, eh, varias eh, fuerzas que están involucradas acá. ¿ya? El, eh, una, por un lado, está la presión, eh, eh, glomerular, que digamos sería el, la presión sanguínea, ¿ya? está empujando acá al, al plasma a pasar la membrana, Esta sería la membrana. Por otro lado está la presión osmótica, que es, es la presión de los solventes, eh, que por osmosis trata de retener el solvente, o sea, perdón, de los solutos, que tratan de retener el solvente, evitar que se vaya de ahí, ¿ya? por eso que está con la flecha en el sentido negativo. Y también hay una presión, justo de que están pasando sustancia acá, se empieza a acumular un poco a este otro lado de la membrana, en la cápsula de Bowman y ejerce una presión que va en contra, ¿ya? que es bastante menor que la presión que hay acá. Pero este es un esquema un poco simplificado, o sea, si quisiéramos si calcular la filtración neta eh, o, o el valor de la presión de filtración neta, tendríamos que eh, restar esta presión, que es la presión máxima que está ejerciendo acá, versus esta presión, estas presiones que se oponen, que son tanto de la cápsula de Bowman que está acá, como esta presión oncótica que está acá. Ya. Yeah. Eh, eso hace sentido, ¿ya? pero como queremos, verlo, queremos ver, eh, viene la lógica de esto, vamos a ver un poquito más de detalle. ¿ya? Entonces, aquí tenemos nuevamente una caricatura, acá está dando la sangre, la presión, eh, una cierta presión, eh, y modo de simplificación, en vez de graficar todos los eh, capilares, pusimos un solo capilar y con la respuesta. La membrana acá que genera la filtración ¿ya? y después sale acá la um, arteriola ¿ya? Eh, eh, eferente acá también está la caricatura de la cápsula de Bowman y donde pasa el, el filtrado entonces eh, hay una cierta presión neta acá eh, ejemplifica como estas cuotitas que están cayendo para acá y que conforman esa gotitas en lo que llamamos el filtrado glomerular. El, flu el fluido que es el agua que viene con electrolitos, con solutos y con desechos metabólicos eh, pequeños que puedan pasar a través de esta membrana. Y eh, si lo. En realidad, si quisiéramos expresar esto como una tasa de cuánto ml por minuto, ¿ya? Eh, estamos filtrando a través del, del urú. Eh, la manera de hacerlo en términos matemáticos es tener esta presión neta de filtración por un cierto coeficiente de filtración ¿ya? Eh, y, y, y eso bueno, ¿cómo lo determinamos? O sea, hay que tener en consideración las fuerzas que están involucradas en la filtración y eso es se le, como dije hace un rato se denominan las fuerzas de Starlin. ¿Sí? Esta filtración neta eh, de ultrafiltración, la UF, tiene que ser la presión hidrostática neta menos la presión que se opone, que es la presión osmótica. ¿Sí? Ahora, si lo separamos en los componentes, la presión hidrostática es la presión que hay adentro del glomérulo menos la presión que se opone, digamos a que salga el glomérulo del glomérulo del filtrado. Por otro lado, eh, esta presión osmótica de, que está dentro del glomérulo en realidad es la presión osmótica del plasma del que hay en el glomérulo menos la poca presión eh, osmótica que existe adentro de lo que ya ha logrado pasar por el, por el filtrado no estaba en la, en la figura anterior. Ya, lo podemos escribir en términos matemáticos, ¿ya? así, pero vamos a ver eh, dónde vemos estas presiones. Entonces Tenemos primero que nada esta presión, eh, la glomerular, que sería más o menos equivalente, eh, o sea, no, no sería más o menos equivalente, pero es la presión eh, sanguínea, pero tiene va valores distintos. ¿ya? Y hay una, una presión que se opone a eso, es que en la medida que se va filtrando, eh, se va generando una cierta presión en la cápsula de un el producto del filtrado, que se va a oponer a eso. Ahora eso, esa presión es bastante baja. ¿ya? Eh, por otro lado, la otra parte de la ecuación... Esta presión osmótica del capilar que es la presión que ejercen los solutos acá, que es, tratan de retener el líquido, el agua principalmente, y que se opone a la filtración. Y tenemos otra, la presión osmótica, que es baja, digamos, que acá al lado de la cápsula de Bowman hay poco soluto, pero que va a tender a promover también el ingreso de soluto ya, por osmosis. Ahora, eh, si, pues, si hacemos, aquí hay que imaginarse un poco, este sería como un gráfico del cambio, la fuerza de presión, ¿ya? respecto a la arteria ferente y la arteria eferente en, el, en, en un cierto tiempo X. ¿ya? O sea, la, la presión que hay al interior del pilar es alrededor de 50 milímetros de mercurio. La presión arterial, bueno, si quisiéramos ponerle un valor, hay, hay que, ¿ustedes han tomado alguna vez la presión arterial? No vale que un valor de 100 milímetros de mercurio, un valor promedio. ¿ya? Pero um, adentro del glomérulo es menor. ¿ya? Es decir, si volvemos al esquema del, del glomérulo acá, la presión arterial, es decir, la presión a la llegada acá, es como alrededor de 100. Y por acá se cae a la mitad. ¿Ya? Ahora, eso tiene, es, es una razón práctica. Porque estos capilares son tan pequeños, si tuvieran la misma presión arterial que las arterias grandes acá, se reventarían. ¿Ya? Y cómo es que cae esto aquí a la mitad. ¿Dónde quedó esto? ¿Ya? Bueno, resulta que la, la arteriola aferente tiene una cierta musculatura lisa que, si se contrae a la entrada del capilar, va a generar una caída en la presión. Y eso forma parte del sistema de, de control de esta presión al, al interior eh, del, del glomérulo. De la, y, y esto puede ser regulado tanto por eh, la contracción, de la, de la arteriola eferente y eso baja la presión la dilatación obviamente va a aumentar la presión pero también en la arteriola eferente eh, también hay musculatura lisa y también va a regular la, la presión que hay al interior del glomérulo entonces en general nosotros tenemos un sistema que lo vamos a ver más adelante que controla esos valores de presión arterial y, y, y, y lo eh, y procura mantenerlo del orden de los 50 milímetros de mercurio, de manera tal de que se mantenga constante esta filtración. Ah, bueno, ya llegamos a la hora del de, término de la clase, pero me quedan un par de minutos para terminar de explicar esta diapos. O sea, eh, las dos diapos que me quedan, o tres diapos. Bueno, de la misma manera, entonces, cuando esta presión puede variar, eh, tanto si se contrae el, o relaja la arteriola aferente o si se, se contrae o relaja la arteriola eferente. Así que, en general, podemos considerar que esto es una presión constante y es alrededor de 50 milímetros más de mercurio. Pero también hay una, una presión que se opone, la presión de mótica al interior de la cápsula de Bowman, que se opone a esto, y que es, Alrededor de 10 milímetros de mercurio. Entonces, en realidad, tenemos una cierta eh, valor de presiones en esto del alrededor de 40. Ahora, eh, eh, esta presión no es instantánea, ¿ya? La, las presiones que se van teniendo eh, eh, acá, porque como aquí estamos teniendo eh, teóricamente de cero, ¿ya? es decir, de que no hay filtrado, eh, en la medida que vaya pasando filtrado a la cápsula de Bowman, estas presiones van a ir aumentando acá. Y eh, en el caso de la presión osmótica, claro, eh, no tenemos... Eh, eh, se va a ir llenando los capilares, se va a ir llenando la cápsula de Bowman y va a ir aumentando esta presión. Ahora, el valor que tiene la presión osmótica alrededor, eh, en la en el, los capilares, es alrededor de 30, eh, entre 30 y 40 milímetros de mercurio. Y eh, resulta que eh, la presión osmótica de lo que ha logrado pasar de filtrado al interior de la cápsula de Bowman, como hay muy pocos eh, eh, solutos, Podemos considerarla en términos prácticos del cálculo prácticamente cero. ¿ya? Por eso, que en, una, en la primera presentación de esta ecuación, por acá atrás, ups, ahí, aquí se despreciaba totalmente el término. ¿ya? ¿ya? Entonces, acá en esta ecuación, para ser más formales, tenemos que ponerlo, ¿ya? Eh, y, es, eh, y es muy cercana a cero, porque es poco la cantidad de soluto presente eh, y, una vez que, y no se alcanza a acumular porque eh, va a pasar de inme, eh, de inmediatamente al resto de, al resto de los túbulos, al túbulo proximal en este caso del nefro, de la nefrona. Entonces como habíamos mencionado hace un rato estos valores no son instantáneos sino que cada vez cierto tiempo que se estabilizan las presiones al interior del glomérulo. Y bueno, la suma de todas estas presiones, medidas como milímetros de mercurio, eh, da un, un resultado una presión neta de ultrafiltración de alrededor de 10 milímetros de, de mercurio. Pero esto es en términos de las fuerzas, y, y en la próxima clase vamos a ver más en detalle eh, eh, la filtración para los distintos elementos que tienen que ver con, con la sangre. Entonces, esto sería la, la clase de hoy, jóvenes, me alcanzó relativamente bien el tiempo a pesar del atraso. Yeah.